El tema que vamos a tocar el día de hoy te va a encantar porque te va a dar una perspectiva, un punto de vista diferente en cuanto a las dietas, a los alimentos saludables, qué es saludable y qué no es saludable. Uno de los motivos por el que hago este video es porque muchos de ustedes me preguntan que si la fruta es mala. ¿Y por qué me están preguntando esto? Porque cuando subo un video con un ejemplo de una dieta cetogénica o una dieta en baja carbohidratos, no incluyo fruta. La respuesta corta a esta pregunta es que no, la fruta no es mala. Sin embargo, si tú estás tratando de perder peso, estás tratando de bajar grasa, y las dietas balanceadas no te han servido, el déficit calórico no te ha servido, tienes la alternativa de una dieta más baja en carbohidratos, más alta en grasas, que vendría a ser una dieta estilo cetogénica. Y en la dieta cetogénica, tú puedes comer hasta 30 gramos de carbohidratos netos en un día. Y esto quiere decir que sí puedes incluir algunas frutas en tu plan de dieta cetogénica. Sin embargo, si las vas a incluir, lo que va a suceder es que como estás utilizando la cantidad de carbohidratos de estas frutas, vas a tener que disminuir la cantidad de las verduras y los vegetales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 Si tú comes una manzana, esta tiene 14 gramos de carbohidratos, es decir, estarías comiendo casi la mitad de los carbohidratos diarios que puedes en una dieta cetogénica. Pero si comes una taza de espinacas, esta tiene tan solo 6 gramos de carbohidratos. Es decir, que puedes comer mucho más volumen de la espinaca sin elevar tanto tu cantidad de carbohidratos, pero la parte más importante, igual estás consumiendo muchos de los micronutrientes que están en la manzana al comerte la espinaca. Así es que básicamente la manzana sí es saludable, la manzana tiene antioxidantes, la manzana tiene fibras, vitaminas y minerales. Pero por el otro lado tienes aquí la espinaca que también tiene antioxidantes, que también tiene fibra, que también tiene bastantes minerales y vitaminas, pero con un menor contenido de carbohidratos y también de calorías. No es que las calorías son malas, pero recuerda que si quieres perder grasa, un déficit calórico es necesario. Es gracioso cómo lo asocio en mi cabeza. Porque cuando era chico yo veía popeye. ¿Y te acuerdas lo que comía popeye? Popeye comía espinacas y con las espinacas <ríe> se hacía fuerte y, y, y vencía a, a Brutus, a Brutus, claro. Entonces yo tengo esa asociación con las espinacas y además es yo le pedía a mi mamá que me haga sopa de espinaca. Realmente el programa, al menos en ese lado, ayudaba. Eh, ese, ese tipo de cosas realmente se tienen que hacer para los niños para comer más vegetales y frutas. Pero bueno, a mí siempre me gustó la espinaca, es algo que me encantaba desde chiquito y que también lo como hasta ahora. Pero hay una mejor versión de la espinaca, que es la espinaca baby. La espinaca baby no solamente tiene un sabor más agradable, déjame ver si te, te lo enseño aquí. ¿Sí ves? Es, es chiquitito. Sino que también tiene un perfil de nutrientes más alto que la espinaca normal. ¿Por qué exactamente? No lo sé, tal vez tienen más frescura, que eso tiende a pasar, ¿verdad? Cuando compras un, un vegetal y lo tienes refrigerado eh, durante mucho tiempo el perfil de nutrientes empieza a bajar pero esto es como un 50% más de, de, de nutrientes y lo que vamos a hacer es colocarlo aquí y también como esto es una hoja verde está repleto de clorofila y la clorofila es la que nos va a ayudar en este proceso de desintoxicación y por si no sabías la composición química de la clorofila es muy similar a la composición química del hierro ¿verdad? En nuestra sangre nosotros tenemos hierro, es absolutamente necesario para las células exacta, y todo eso, ¿no? Y la clorofila viene a ser el equivalente, pero para las plantas. Así es que es algo increíble y fantástico. Que nosotros podamos consumir esto en las cantidades adecuadas y tener este efecto positivo en el cuerpo de, des de desintoxicación, no solamente de nutrición. Si tú quieres aprender cuántos carbohidratos tiene un alimento, te voy a enseñar un truco muy fácil. Obviamente los puedes buscar en Google, pero si tú tienes un teléfono Android, puedes hacer esto. Hola Google, ¿cuántos carbohidratos tiene una manzana? Hay 14 gramos de hidratos de carbono en 100 gramos. Ya lo sabes, es muy fácil encontrar esta información. Ahora te voy a dar otro ejemplo para que tengas otra perspectiva. Digamos que tú quieres aumentar masa muscular. Para aumentar masa muscular, aparte del entrenamiento, la dieta es importante. Y usualmente quieres llevar una dieta con suficientes nutrientes, suficientes proteínas, carbohidratos y grasas. Y por supuesto, también tienes que consumir suficientes calorías. Y eso quiere decir que para esa meta, lo más probable es que sea mucho mejor que incluyas una manzana en tu dieta que un brócoli. ¿Por qué? Porque para poder completar la cantidad de carbohidratos que necesitas, la cantidad de calorías que necesitas, tendrías que comer gran cantidad de brócoli que tal vez no lo alcances a hacer. Pero en cambio, la manzana en este caso es un alimento muy nutritivo que te va a dar mayor cantidad de calorías y de carbohidratos. El último ejemplo que te voy a dar es sobre los lácteos. ¿Son buenos o malos? Bueno, en este punto probablemente ya sabes la respuesta. Va a depender desde el punto de vista del cual lo estés viendo. Recuerda, tú tienes aquí una situación, o en este caso un alimento, y tienes diferentes puntos de vista dependiendo de la persona y dependiendo de lo que quieras lograr con ese alimento. En este caso en particular vamos a analizar a la leche entera, que es la madre de todos los lácteos. La leche entera, si lo ves desde el punto de vista de la nutrición, es un alimento muy bueno porque tiene gran cantidad de vitaminas y minerales. Aparte también te aporta proteínas te aporta carbohidratos y te aporta grasas. Es decir, en un solo alimento tienes la mayor cantidad de los nutrientes que el cuerpo necesita. Adicionalmente, si tú a aumentar masa muscular, tomar leche de hecho puede ser bastante beneficioso porque también tiene algo que se llama factores de crecimiento. Y los factores de crecimiento humano definitivamente te van a ayudar a aumentar masa muscular. Pero ahora vamos a ver el otro punto de vista. La leche es un alimento que a muchas personas no le sienta bien debido a que, a que no tienen la lactasa que es la enzima necesaria para digerir la lactosa. Y esto a su vez va a provocar trastornos estomacales, te va a causar inflamación y esto no te va a dejar absorber todos esos nutrientes que mencionamos hace un momento que tiene la leche. Adicionalmente también tenemos que tomar en cuenta que actualmente a las vacas se les inyecta antibióticos, se les inyecta hormonas y eso está pasando a la leche.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 Y esto que te estoy enseñando al día de hoy no solamente aplica la nutrición, lo puedes aplicar para cualquier ámbito de tu vida. No toda todas situaciones blanco y negro. Tienes que aprender a ver diferentes puntos de vista para poder comprender mejor las cosas. Si te gustó esta información no olvides de darle like al video, suscríbete al canal, activa las notificaciones haciendo clic en la campanita y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.